Hola, vamos a mejorar la ortografía deletreando al revés. ¿Por qué? Porque si eres capaz de deletrear una palabra al revés sin verla escrita, quiere decir que está ya guardada en tu memoria, está guardada en tu cabeza. Y si la guardas correctamente, cuando la escribas no vas a cometer un fallo ortográfico. Para eso hay que practicar mucho deletreando al revés. Yo te propongo una palabra, yo te digo una palabra, le das al pause, la deletreas al revés, Vuelves a dar al play en el vídeo y ves la respuesta correcta. La primera palabra es una pregunta. ¿Por qué estamos haciendo esto, por ejemplo? ¿Por qué en preguntas? ¿Cómo se escribe por qué en preguntas? E con tilde U Q espacio R O P. ¿Por qué? Se escribe separado y con tilde en la E nos faltan los signos de interrogación, claro, al principio y al final pero ¿por qué? en preguntas se escribe separado y con tilde en la e. y la respuesta, la siguiente palabra la respuesta es estamos haciendo esto porque queremos mejorar nuestra ortografía qué en respuestas ese porque... ¿cómo se escribe? e u q r o p todo junto, ¿por qué? todo junto, muy bien Siguiente, cogió, o con tilde, I, G, O, C. Cuarta palabra, cuaderno. O, N, R, E, D, A, U, C. Cuaderno, ojo, cuaderno con U. Como en euskera se escribe con K y con O, solemos poner cuaderno No, en castellano es cuaderno, con C y con U. Siguiente palabra. Habitación. N o con tilde. I, C, A, T, I, B, A, H. Con H, con B y con tilde en la O. Habitación. Y la última palabra de hoy. Hospital. L, A, T, I, P, S, O, H. Un poquito más larga. Hospital con H. Son palabras largas estas dos últimas, pero si consigues guardarla en tu cabeza, cuando cierras los ojos la estás viendo escrita, eres capaz de deletrearla al revés. Si eres capaz de deletrear una palabra correctamente al revés, la próxima vez que la escribas no se te va a olvidar y la vas a escribir correctamente. Así que sigue practicando la ortografía deletreando al revés. ¿vale? Gracias. Agur.